Un tipo de tablillas protectoras era con Ishtar como una mujer soltera, a cuatro, con su amante por detrás. Por delante suele estar bebiendo cerveza con una pajita, lo que alude a las tabernas, cuyas dueñas eran mujeres y se levantaban al alba como su estrella, pero también a las felaciones. A veces, el hombre también bebe, aunque puede hacerlo en un vaso. Este tenía barba para mostrar su virilidad. La cebada era una metáfora de la vagina, del mismo modo que el agua lo era del semen con el que compartía palabra. Con ambos, se creaba la cerveza o los niños. En las imágenes se muestra a la diosa satisfecha para que, a cambio, favorezca el recinto.